hola en este video aprenderás a cómo dibujar un perro pitbull fácil paso a paso y con ayuda de una cuadrícula la primera recomendación que puedo darte es que te dirijas a la descripción de este video donde encontrarás el enlace a un video que te he dejado y que te explica cómo realizar una cuadrícula creo que es la mejor forma de que puedas dibujar este perro de la manera más fácil fíjate que ya estamos haciendo los primeros trazos y la primera media luna que realizamos inició en la columna e en la fila 4 y terminó en la misma columna e pero en la fila 5 entonces de esta manera puedes irte ayudando para que la cuadrícula eh, te guíe en el paso a paso para desarrollar este perro pitbull mira que ahora eh, iniciamos en la columna e y en la fila 3 pero mira que es, ese inicio fue casi al final o al cierre de esa columna e Entonces esos detalles debes tenerlos muy, muy presentes porque son los que te van a, a ir ayudando eh, para que con exactitud puedas desarrollar este dibujo que realmente no es nada difícil es un dibujo bastante fácil Mira, por ejemplo, esa punta en la parte superior, en la misma columna E, eh, que inició allí, que culminó en la misma columna E en la fila 2. Y ahora cómo le vamos dando eh, esa, esa, esa vuelta eh, a la oreja, porque lo que estamos haciendo ahorita en pantalla es la oreja del perro Pitbull. Ahora nos vamos dirigiendo por toda la columna G hacia abajo y luego subimos. Y nos encontramos en la fila 5. Ahí vamos a hacer una pequeña como bifurcación eh, para hacer el contorno, lo que tiene que ver la parte del cuello eh, inferior hasta la parte superior eh, de ese contorno del cuello del perro. ¿Ves? Mira que ahí hice un borrado, no te preocupes por eso. Eh, en el momento que tú creas que debes borrar algo para continuar con el proceso, pues puedes hacerlo. Ten libertad en el tema de borrar siempre y cuando eh, otro consejo que te doy no afirmes mucho el lápiz cuando estés haciendo el dibujo no lo afirmes y trata de hacer trazos muy corticos mira que en el vídeo estoy haciendo trazos muy cortos y lo hago con ese objetivo para que el trazo salga lo más eh, preciso posible Entonces mira que ahí estamos dibujando la segunda oreja que estamos se ubica en la columna D y en la fila número 1 y ahora vamos a ir dando como esa forma a la parte superior de la cabeza del perro pitbull eh, más o menos como entre la frente y los, y los ojos eh, del perro Entonces, fíjate cómo voy haciendo los trazos, eh, cómo pienso cuando, cuando voy a hacer un nuevo trazo porque quiero que cada, cada curva que voy a hacer o cada línea eh, salga lo mejor posible te decía, te decía al inicio del video que eh, este video oh, y casi todos los videos que vamos a desarrollar en este canal que van a ser de dibujo la mayoría, eh, lo vamos a hacer con base a cuadrículas Si no sabes cómo hacerlo, entonces te decía en la descripción de este video eh, te dejé otro video, otro enlace para que puedas ver cómo se desarrollan las cuadrículas de forma fácil de hecho estoy hasta pensando hacer una cuadrícula en digital solamente para que la imprimas y puedas practicar con esa cuadrícula o si lo quieres también puedas en otra hoja de tamaño carta de impresión puedas colocar la cuadrícula la hoja de la cuadrícula impresa por debajo y puedas calcar esa cuadrícula y va a ser muy, muy fácil desarrollarla porque fíjate que esta cuadrícula tiene eh, las dimensiones son de cada cuadrito son de 2 por 2 centímetros entonces muchas veces eh, de pronto no vas a querer no vas a querer hacer ese, esas medidas con tu regla eh, por el proceso que conlleva que realmente no es difícil pero puedo dejarte también adjunto esa cuadrícula para que puedas mejor calcarla y así va a ser mucho más fácil y no, no vas a tener necesidad de estar haciendo medidas si no solamente calcas esa cuadrícula y ya está entonces mira cómo desarrollamos ahorita eh, la nariz, la nariz tiene algunas, algunas curvas que eh, debes, eh, debes eh, hacerlas con mucha precisión porque fíjate que se hicieron prácticamente en la, col en la columna A en la fila 3 y, y tomamos un poquito como la columna B para hacer la parte como final de la nariz Entonces ten en cuenta todos los trazos que estamos haciendo eh, las curvas, las dimensiones que estamos ocupando o el espacio que estamos ocupando en cada, en cada cuadrito para que de esta manera el perro salga lo más preciso posible. Mira, en este momento acabo de hacer, de un, acabo de hacer un borrado en la parte de la boca porque es la parte final de la boca y, y pensé, bueno, voy a ver si lo hago un poco más hacia atrás que fue lo que hice eh, pero pensando eh, para que salga eh, el, el, ese hocico del perro salga con una mejor forma o, o quede mejor dibujado o por lo menos ese, ese primer trazo que estoy haciendo a lápiz entonces sigue todas estas recomendaciones que te estoy dando al trazos muy cortos no afirmes mucho el lápiz para en el caso que vayas a hacer un borrado pues lo puedes hacer sin ningún problema no, no te vaya a quedar la hoja manchada cuando hagas eh, cuando borres y también te recomendaría en este caso el, el lápiz que estoy usando ahí es un lápiz de la marca Faber-Castell, es un lápiz eh, HB, es un poquito oscuro el lápiz, no tanto pero es un poquito oscuro así que creo que lo puedes utilizar eh, para hacer todas estas primeras líneas a lápiz. Ahorita en un momento vamos a hacer ya los trazos con un marcador de punta fina de color negro para que veas cómo vamos a hacer los trazos ya en este, en este en ese momento que, que lo estemos haciendo te vas a dar cuenta que los trazos no van a ser trazos eh, cortos sino que van a ser un poco ya trazos un poco más largos no para que no se vaya a ver como, como esos, esas picadas de donde in, de, de, de estar iniciando trazos cortos y no se vaya a ver nuestro dibujo un poco manchado entonces también hay que tener mucho cuidado en el ojo que lo acabamos de hacer eh, cada línea que hagamos, cada, cada curva que hagamos, tratar de hacer lo más preciso posible mira que ese ojo prácticamente quedó definido en la columna C y en la fila 3 entonces y quedó un poquito hacia la mitad, hacia la parte derecha de la mitad de ese cuadro entonces ten, ten como, ves tratando como de, de tener esa, esa medición también en tus ojos ¿verdad? Eh, de dónde estás ubicando cada cosa y dónde va a ir ubicada eh, cada parte de, del perro para que lo puedas hacer lo mejor posible y como, como siempre te he dicho, pues, teniendo en cuenta eh, toda la cuadrícula porque es la guía que vas a tener para desarrollar el perro lo más fácil posible si estuviéramos haciéndolo eh, sin la ayuda de la cuadrícula créeme que es un poco complejo si no tienes la mano suelta para hacer este tipo de trazos eh, hacia el ojo no entonces mira que aquí empezamos ya a hacer los trazos mira que ya no estoy haciendo trazos cortos sino trato de hacer eh, el trazo lo más largo posible mira que hice la primera oreja vamos a hacer la segunda oreja y mira ese trazo ahora voy a hacer un trazo más largo y enseguida curvo mira que no ahí si, si piensas que de pronto eh, si contienes la respiración puedes hacerlo mejor nada, haz, hazlo eh, mantén un poco la respiración cuando vayas a hacer cada trazo si lo necesitas y hazlo si tienes la facilidad de hacerlo sin contener tu respiración pues entonces también hazlo de todas maneras cada trazo de esto nos van ayudando a ir soltando la mano para hacer cada vez mejores dibujos entonces esta es la idea de este video primero que aprendas a hacer un perro pitbull de la manera más fácil posible de la manera más sencilla y eh, siguiendo un paso a paso que es el que te estoy explicando mira en este caso que estamos haciendo la nariz en, el, en todo este proceso con el, con el marcador lo que quiero es que vayas viendo el trazo que estoy haciendo, las curvas, como las estoy haciendo, que estoy haciendo trazos más largos porque por el momento no vamos a rellenar esos trazos, el, nosotros vamos a rellenar ese trazo eh, en un momento eso es otro, otro paso que vamos a desarrollar en este video y lo vas a ver y va, también vas a ver cómo voy a rellenar yo esos vacíos o esos trazos, ese contorno que estoy haciendo eh, en cada línea del perro mira el trazo en la parte inferior que nace en la fila 8 ahora mira ese otro trazo son trazos bastante largos la verdad pero que poco a poco eh, irás teniendo práctica para, para hacerlos mira que yo mira como tengo puesta la mano sobre o apoyada sobre sobre, el, sobre la mesa en la que estoy trabajando yo apoyo la mano eh, la muñeca de la mano y luego voy haciendo eh, los trazos tratando de eh, mantener eh, las curvas y las líneas que estoy desarrollando ¿no? por eso hago el apoyo con la mano no, no tengo la mano levantada sino apoyada para que el, cada línea salga lo más eh, recta posible te hablo desde mi experiencia realmente no es que yo sea el experto dibujante no te estoy hablando de mi experiencia, eh, me gusta así un poco el dibujo y por eso decidí abrir este, abrir este canal. Yo creo que más adelante te hablaré un poco más en profundidad del de por qué abrí el canal, ¿no? Por qué se llama así y muchas cosas más, no importa. Eh, este es el segundo video que hago y espero que salga lo mejor, que te guste. Eh, porque... Quiero enseñarte cómo desarrollar todo este montón de dibujos de la forma más fácil posible Bueno, ahí estamos haciendo eh, ¿Qué son esos en el rostro del perro? El, son como donde le salen los vellitos al perro en, en el hocico ¿no? Como unas pequitas Bueno, mira que aquí eh, decidí rellenar esa, ese contorno que, que ya hicimos con, con ese marcador Sharpic Pero la punta del Sharpic, a pesar que es una punta muy buena Y que son una muy buena marca para, para hacer dibujo eh, No me resultó práctica Porque la punta era un poco gruesa Entonces eh, tomé la decisión de, de volverme al, al marcadorcito que estaba usando Un Faber-Caster sencillo Realmente pienso que, que es de menos calidad que el sharpie eh, pero que me, me permitía poder entrar a esos espacios donde, donde iba a colorear de la forma más fácil porque la punta me lo permitía. Es una punta más fina. Entonces, mira cómo hicimos la nariz: fíjate que habían unos espacios muy, muy, muy pequeños, muy definidos y y la punta de este marcador, Faber-Castell, pudo entrar a, a estos espacios sin ningún problema y mira cómo estoy haciendo eh, los trazos eh, del dibujo ahora que estoy como coloreando todo este contorno mira que trato, eh, estoy tratando como de seguir la misma forma que tiene el trazo si la forma es redondeada, trato de hacer los trazos igualmente redondeados Mira ahora cómo voy a hacer el trazo de la oreja. Como es, una, es un trazo ya un poco más plano, lo estoy haciendo de esa forma. Y Porque la oreja no es que tenga una forma como ahorita vimos en la curva que estábamos haciendo de la parte superior del rostro. Pero ahora mira este trazo cómo lo, estoy, cómo lo voy a hacer, ¿te das cuenta? O sea, trato como de seguir la misma forma que tiene eh, el contorno para que el dibujo eh, me salga lo mejor posible y también lo hice así porque siento que si sigo la forma del contorno eh, eh, no me voy a salir de, de las líneas eh, guías no perdón no de las líneas guías sino de las líneas que ya había trazado si no seguimos eh, la forma del contorno que vamos a colorear seguramente va a ser mucho más fácil que la punta del marcador se nos salga y nos quede una, un rayón eh, donde realmente no iba Entonces, por eso es recomendable seguir la forma del contorno para hacer todo todo este proceso de, de coloreado no solamente en este dibujo sino en cualquier otro dibujo que estés realizando mira que ya prácticamente este perro pitbull tiene toda una forma definida ya está tomando una forma, eh, se ve la verdad eh, muy bien si nosotros comparamos este perro pitbull con el perro pitbull que tomé como guía les puedo decir que se ve casi que idéntico, el dibujo se ve perfecto, además que los trazos que estamos utilizando con este marcador Faber-Castell son también muy precisos y el color es bastante sólido aunque siento que la punta mancha un poco si de pronto estamos afirmando el lápiz sobre este papel que es un papel sencillo de para sacar copias de impresoras o sacar copias de fotocopiadoras es un papel sencillo eh, siento que mancha un poquito pero para eso podríamos no presionar mucho el marcador para que tratar de cuidar el papel si nos quedamos en un solo lugar pienso que se rompería con, con este faber castell que la verdad bota bastante tinta entonces son algunas algunos tips que les voy diciendo para que sepan eh, cómo funcionan estos marcadores y estos colores que voy a utilizar en este video por el momento y en el resto de video que les voy a ir realizando. Cómo se sienten estos marcadores y estos lápices en la mano y cómo utilizarlos mejor. Bueno, aquí estoy ahorita borrando eh, todo el dibujo para que veamos el resultado eh, la invitación a que te suscribas a este canal si te ha gustado este video que hemos desarrollado la verdad que me gustaría que te suscribas y que apoyes este proyecto que apenas empieza, este es mi segundo video te decía y que no te pierdas ninguno de los otros videos y para eso debes darle click a la campanita que tienes eh, también al lado de la suscripción, muchas gracias y nos veremos en un próximo video en Arte Jaret.